El fenómeno OVNI, objeto volador no identificado y la cultura extraterrestre Han sido temas que siempre han sido debatibles y siempre dejan de qué hablar No vengo a decirte que es real y que no es real Todos pudimos haber tenido experiencias de vida diferentes En las cuales ciertas circunstancias te hacen pensar que algo existe o que no existe Por lo que cuando termines de ver este video Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios si tuviste una experiencia similar O qué opinas de lo que estoy a punto de decir a continuación A pesar de que lo que te voy a decir no es demasiado fuerte o intenso Sí me hizo pensar bastante y cuestionarme sobre si estamos solos en el universo. Cuatro historias donde no pude encontrar explicación a lo que vi. Ponte en descanso, comando, porque estamos a punto de ver cuatro historias relacionadas con extraterrestres en mi trabajo como policía. Voy a comenzar por la menos interesante y de la cual me gustaría tener pruebas, pero no tengo. Y es que en mi corporación se cuenta mucho una historia de que hace 15 o 16 años una persona, un compañero, que pues yo lamentablemente no logré conocer. Y que yo aún no era, no era policía para poder estar cerca del evento o bien poder preguntar a la gente más cercana a él. El compañero, así se platica, iba conduciendo por una avenida principal de aquí de la ciudad. De noche era el turno nocturno, todo muy natural. Hasta que de repente empieza a transmitir por el radio que algo va mal. Los compañeros le responden, ¿necesitas ayuda? Eh, ¿Hay una persona agresiva? ¿Qué evento tienes que atender? Pero el compañero sigue diciendo únicamente... Algo va mal... Para este punto, todos supusieron que había gente armada... Que había un robo... Que había una situación de alto riesgo... Por lo cual, se priorizó buscar al compañero... En esa época, no había GPS en las unidades... Y era bastante complicado encontrarlo sabiendo únicamente su sector... Literalmente, era buscarlo calle por calle... Para ver dónde estaba... Al final, lo último que alcanzó a decir fue que algo iba mal... Y que lo venían persiguiendo ¿Qué lo venía persiguiendo? Bueno, cualquiera que escucha un policía decir por el radio Me vienen siguiendo, uno va a pensar que son criminales O algo por el estilo Pero minutos después, el compañero reporta Que pasaron de largo y que no le hicieron nada Para este punto también, el radiooperador Y los demás compañeros Seguían insistiendo que qué había pasado Que qué lo seguía, que quién lo seguía Para finalmente el compañero contestar que no lo seguía un vehículo, sino que era algo en el cielo. No era un avión, no era un helicóptero, pero mencionó que había unas luces sobre su unidad. Viajando a la misma velocidad que él sobre la avenida principal y que no se le despegaban. Él primero pensó que eran luces lejanas, pero se empezaron a acercar demasiado al punto de estar quizá 6 metros por encima de su vehículo. Él al percatarse de esto aceleró, pero las luces lo seguían pegado, no se quedaban atrás no lo alcanzaban, sino que como si fuera un imán, las luces siempre iban unido a, a la unidad, en la parte de arriba y, y sin entrar en contacto el compañero asustado indicó que pensó en disparar las luces, no sabiendo lo que eran, les recuerdo, no había drones, no había algo que pudiera decir, ok eso fue, eso fue, ahorita podríamos decir, ah, pues fueron drones Algún tipo de broma bien orquestada. Pero en ese momento no disponía la gente común de tecnología así para poder hacer algo como eso. Para simplemente poner tres luces sobre una unidad y ver qué pasaba. También es un poquito ilógico. El compañero pues nadie le creyó. Pero por el simple hecho de haber tomado la frecuencia del radio. Que es algo para emergencias, que es algo para el trabajo. Y transmitir un evento así. Hizo pensar también a muchos que lo que vio fue real Porque no tendrías ningún motivo para saturar la frecuencia del radio lo, lo que podría desencadenar en que no escuchen una emergencia de verdad Solamente por hacer una broma de mal gusto Anexando que si fuera una broma, el compañero al día siguiente faltó Bueno, faltó durante varios días, según se platica Y posteriormente a eso pidió su cambio de turno Y estar en una oficina porque no quería estar en la calle de nuevo Desconozco su nombre Desconozco que fue de él Pero es lo que se cuenta Lamentablemente a pesar de que los registros de radio Se mantienen guardados durante unos años Ya ha pasado demasiado tiempo Y esos han sido eliminados por el simple hecho de Retirarlos para tener más espacio Si no, pues tendríamos un poco más de evidencia De lo que pasó Ahora pasaremos a tres cosas que me han pasado a mí Que yo he visto y que yo he escuchado La primera es algo bastante sencillo Pero que me heló la sangre por unos segundos Estábamos un compañero y yo teniendo un problema Un problema sencillo Dentro de la casa del quejoso De quien marcó No recuerdo qué era Pero era algo que se resolvía mediante el diálogo Creo que a lo mejor solamente... Se habían peleado los hijos de 15 años y pues tenían ciertos, querían que los regañáramos o ver qué podíamos hacer con ellos, pero era algo realmente sencillo, eso no viene mucho al caso. El punto es que mientras el compañero estaba hablando con la madre de, de estos menores, eh, había otro niño pequeño por ahí, a lo mejor como de 6 años, 7 años a lo mucho, y en lo que él indicaba procedimiento yo me encontraba hacia la puerta pues esperando. Simplemente parado, dando seguridad, esperando ya para terminar el evento Porque ya teníamos rato ahí Y ya para retirarnos En lo que me pongo a mirar el domicilio Y ver que el niño estaba caminando por ahí eh, Veo que en la televisión están transmitiendo la película de señales Algunos la recordarán, otros no Pero es una película viejita eh, ahí estoy viejo Una película en la cual sale mmm, Trata de un encuentro del tercer tipo Tercer tipo, creo que sí o cuarto tipo, en el cual extraterrestres eh, hacen círculos en, en un plantío de maíz Y entran en contacto con una familia de granjeros Tratando de, bueno, de llevárselos o de matarlos, no recuerdo bien cómo está la historia Pero el punto es que estos aliens eran altos, verdes de ojos grandes, negros, delgados, cabezones Vaya, el, el cliché de cómo son los aliens, ¿no? Para esto sucede la escena final de la película Donde sale un alien de cuerpo completo Cosa que salió durante la película, más o menos se veía, más o menos no se veía Y era para meter suspenso, pero en la escena final ya sale como es pues, el extraterrestre en sí Y en eso el niño, el niño chiquito, va con su mamá Mientras que ella estaba hablando con mi compañero Y le dice, mamá, mamá, mira Y la mamá dice, estoy ocupado, espérame un poquito El niño insiste, el niño insiste Mamá, mira, mira la tele La mamá le dice que, se esté, que, que, que ahorita que está ocupada El niño sigue insistiendo Para ese punto ya estaba volteando a ver al niño Pensando a lo mejor, este, bueno, que le querrá enseñar La película o, o qué Cuando en eso el niño le sigue insistiendo Mamá, mamá, ve, ve la tele es como el que vi en el baño el otro día. La madre no escuchó lo que dijo su hijo, mi compañero tampoco porque estaba ocupado, pero yo cuando escuché que el niño dijo eso, que es lo que vio en el baño, que es que es como el que vio en el baño el otro día, se meló la sangre. Miré el baño y era un baño pequeño, pero... Tenía ciertos ángulos para, digamos, te podrías, podrías jugar a las escondidas escondiéndote en el baño y no te verían si no ponen atención. Por lo que se terminó el problema, nos retiramos de ahí y después ya le dije a mi compañero «Oye, mira, pasó esto, en la tele salió un alien y el niño dijo que lo había visto el otro día en el baño o, o la otra noche en el baño». Mi compañero no solamente se rió, pero en ese momento, ¿por qué un niño te diría «Mira, es como el que vi la otra vez con tanta urgencia?». Con, tanto, con tantas ganas de sacarlo, no, no encuentro un porqué, no vimos nada, pero es algo que me dejó pensando mucho Prosigamos con la tercera historia En la ciudad donde patrullo hay muchos cerros, formaciones rocosas, continuas, cerros, todos los conocemos El punto es que iba patrullando solo un día y uno de estos cerros me llamó la atención No por el cerro en sí, solo es un montón de tierra y piedra Sino porque encima de él, la luna se veía bastante bonita Esa vez que la luna de día se ve muy vistosa Fue lo que me llamó la atención Pero más aún, que a un costado de la luna se veía una estrella Bueno, las estrellas no se ven de día, aunque sean muy brillantes Entonces en mi ignorancia, pensé que a lo mejor Júpiter, a lo mejor otro planeta, se había alineado para verlo bien con un telescopio de noche, tanto que incluso de día parecía una estrella a la distancia, y no le di más importancia. Me paré un momento, compré un café, me subí a mi unidad, y antes de irme, me doy cuenta que esa pequeña estrella se iba moviendo. También pensé, es un avión, es un helicóptero, no hay ningún misterio, pero me doy cuenta que se va haciendo ligeramente más grande. Y también pensé, si fuera un avión, si fuera un helicóptero, si fuera lo que sea, de día debería verse como una manchita negra o como... Sí, no debería verse como una estrella, no debería brillar. No tiene por qué brillar de día. Para esto, la pequeña estrella iba viajando a una velocidad impresionante. Y en un ángulo perpendicular a la Tierra Como si fuera a estrellarse Entonces llegué a pensar Vaya, estoy viendo la caída de un meteorito Para quien no lo sepa Sí caen varios meteoritos en nuestro planeta cada año Pero se desintegran en la atmósfera Entonces dije Oye, pues puede ser un meteorito Qué interesante Pero cuando estaba cayendo cada vez más Y más y más De repente hizo un movimiento demasiado extraño Y es que no conozco algún tipo de aeronave que mientras va cayendo en picada pueda de repente parar y volver a subir a la velocidad que iba, no un helicóptero puede, puede bajar y subir pero no a esa velocidad no mientras deja una estela atrás de él entonces pensé eso no es un helicóptero eso no es un avión Le, lo seguí mirando me, me, seguí, me quedé ahí parado con mi café mirándolo, ni siquiera me tomé el café para tratar de ver qué era y entonces, mientras iba bajando, se veía muy claro no crean que tenías que esforzarte para verlo no, no, era, no era forzar la vista ni nada se veía muy clara la pequeña estrella que se movía bajó, subió y mientras yo seguía poniendo atención y sin perderla de vista un momento de repente, ya no estaba de repente, la estela de vapor, de humo que dejaba atrás desapareció y esa cosa ya no estaba no conozco algún tipo de aeronave capaz de hacer eso. No conozco que los meteoritos se comporten de esa manera o algún tipo, o algún otro tipo de astro. Hay bastantes irregularidades en cómo funcionó la física en ese momento. Por lo que preferí simplemente quedarme con el, con el anécdota y no darle más importancia. Y llegamos finalmente a la última anécdota. También la última que he tratado hace relativamente poco como un año y medio, quizá ya dos años. Una madre nos lleva porque su hijo es adicto a ciertas sustancias ilegales y se encuentra pues, bastante alterado, un poco agresivo y solicita su arresto. Llegamos al domicilio, la madre nos da el pase para que vayamos por su, por su hijo, lo arrestamos con toda tranquilidad, hasta eso el chico cooperó bastante, admitió que andaba mal que la estaba regando, que ya no lo iba a volver a hacer, bueno, yo te voy a cumplir con mi trabajo, te voy a llevar a la comandancia, y ahí de a lo mejor te, tu, tu madre te canaliza a un, a un centro de rehabilitación, ¿no? Total que mientras vamos a hacer la unidad, el chico nos dice al compañero y a mí, oye, pero es que no puedes llevarme, el tipo andaba muy intoxicado, no puedes llevarme porque me protege Dios, Entonces yo pensé, sí, sí, está bien, súbete a la unidad, súbase, el chico insiste mucho, es que no, es que Dios está conmigo, Dios nos está viendo y, y está viendo que me están llevando. Entonces el chico me dice, mire, miren mi teléfono, hasta eso el chico era muy flexible, era, era muy delgado. Entonces mientras él estaba desposado por, por la espalda, metió su mano en la bolsa trasera del pantalón y pasó sus manos aquí y utilizó su teléfono aquí, a un costado de él. Entonces mientras yo estaba viendo que no fuera a hacer algo indebido como hacer su llamada hasta que no esté la comandancia o mandar un mensaje extraño, me quedé viendo el celular, entonces el chico entró a su galería de fotos y vi que tenía muchas, muchas fotos, pero muchas, literalmente su, su, su galería, su memoria estaba solamente llena de fotos del cielo, no fotos de las nubes, no fotos de algo bonito, de un paisaje, del horizonte, no, solo poner el teléfono hacia arriba y tomar una foto del cielo azul plano, solo eso, en ese punto solo reforzó mi idea de que Chico estaba intoxicado, que andaba mal, que a lo mejor su cerebro ya se había dañado, como dicen, se quedó arriba. Hasta que en las fotos, que la verdad yo no encontré diferencia entre una y otra. Me, me, me estaba hojeando fotos, color azul, color azul, color azul, color azul. Yo no encontré ninguna diferencia en las fotos. Hasta que en una de ellas me dice, espérese, esta es... Digo, ¿esta es qué? Yo nomás veía más azul. No sé qué teléfono tenía el chico, pero tenía una muy buena cámara El chico hace zoom a la imagen Mucho zoom Y había cinco figuras En el cielo Cinco esferas negras En el cielo eh, En forma, pues sí mm, Alineadas de forma geométrica O sea, no, no desordenadas Sino que cada una en un punto específico Sin... Con la misma distancia entre sí Entonces pensé, ok, este chico Acaba de fotografiar un ovni Y a lo mejor en su intoxicación Lo llamó Dios Me hubiera gustado tener la foto pero pues no fue posible Pero O sea me quedé, me quedé Pensando mucho que, Porque cuántas cosas que nos dijo el chico intoxicado Pudieron haber sido reales De que oye es que el otro día vi a Dios Es que el otro día me habló es que él me eligió Es que me está viendo en este momento Pero para él Él estaba llamando Dios a esas esferas A ese ovni o, o lo que haya sido porque recuerden que OVNI no significa que tenga extraterrestres dentro Sino que es un objeto volador no identificado Que no sabemos qué es Entonces... También eso me hizo pensar cuántas veces personas intoxicadas o bien que ya están mal de la cabeza, que ya se quedaron arriba, te dicen cosas al parecer incoherentes, pero cuántas de ellas en realidad te están diciendo una verdad que no alcanzan a comprender y te la dicen como ellos se pueden expresar. Así que bueno, el chico al final fue trasladado a la comandancia, se metió a, lo, a, la, a, la, a las celdas como lo solicitó su madre y ya desconozco qué pasó con él. Pero que un tipo te diga, es que Dios me está viendo. Mira, traigo una foto de Él y me enseñé que arriba de nosotros, en el cielo, hay cinco esferas formadas perfectamente esperando, viéndonos. Es algo que te pone a pensar. Y bueno gente esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya parecido entretenido Te dejo mis redes sociales para que puedas ver Armas, memes, la creación de los videos Y sobre todo fotos de perritos Y mi canal de Twitter donde soy amante De jugar cosas en máxima dificultad Para estresarme Un saludo y un abrazo a los argentos del canal Quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal más directamente Da clic en el botón azul Al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra y me despido